Hola, ¿qué tal, cómo estás? Te voy a enseñar a crear un motivo dentro de Illustrator. Está mejor está desde la versión CS6, así que manos a la obra. En este momento yo tengo tipeado un texto que es Arial, no me importa el tamaño de letra, y lo que tienes acá al lado es el mismo número 7, pero este tipo de letra se llama Victorian Free. Recordemos algo muy importante, que un motivo es un gráfico o un vector que se repite. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente a este texto que está aquí le he colocado un color cualquiera de ellos. El siguiente paso es trabajar de manera directa en el panel de muestras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos el texto que está ahí y con clic y arrastrar lo colocamos dentro del panel de muestras. Si te fijas muy bien, tengo ahí un círculo verde con un más blanco. Eso significa que ya se ha añadido dentro de mi panel de muestras. Ahora, en este momento lo que tendría que hacer es dibujar cualquier objeto y con un clic realmente lo puedo colocar. Pues bueno, ahí lo tenemos. Sin embargo, en cs 6 hay una característica importante que es necesario que la eh, tengas muy presente. Solo a partir de cs 6 Vamos a dar doble clic dentro del panel de muestras para poder editar las ediciones de motivo. Entonces, lo que tendremos que hacer es simplemente activar eh, la herramienta de azulejo si te fijas muy bien, al dar un clic tenemos esta opción, este cuadro delimitador. Ahora, es eh, un, poco, un poco bastante intuitivo. Lo que tienes que hacer es editarlo simplemente con clic y arrastrar Si quieres cambiar la forma del mismo, lo que vamos a hacer es donde dice tipo de, de azulejo, vamos a cambiar estos, estas opciones que están aquí realmente por la que quieras. Ahora, lo que está hacia abajo te invito para que lo, lo, lo puedas seguir explorando sin ningún problema. Yo lo voy a dejar ahí y voy a dar clic acá arriba donde dice hecho y ahora mi motivo ha cambiado totalmente y para terminar este motivo, si yo presiono shift desde una esquina y arrastro mira, se va achicando de manera proporcional de acuerdo al tamaño del objeto, pero si me voy aquí a la herramienta de la escala voy a dar doble clic, aquí tranquilamente puedo editar las opciones de motivo, ahora, ¿por qué se escala? se escala porque tienes esta opción que dice transformar motivos. Le voy a dar un clic para desactivar, voy a dar clic en OK. Ahora voy a elegir de nuevo desde la esquina y puedo achicar presionando Shift y mira que solo se achicó el recuadro pero no el motivo. Así que nos vemos la siguiente lección.